Luego, que luego vienen en, en la tarea. Como cuál estilo. Bueno, luego si quieren platicamos a ver qué quieren que hagamos. Sí, claro. Vale. Esto, oigan, ustedes qué saben de eso, de que iba a haber paro y no sé qué. Eh, ¿Saben supuestamente... algo o no? Sí, o sea, mi maestra de álgebra nos dijo que querían hacer paro por, porque para que abrieran un periodo de bajas, uh -huh. eh, pero como auspiciado, me parece, por el, el profesor que maneja Ciencias TV, según esto. ¿eh? Ah. Esa, meramente rumores Ah, ah que era por eso. A mí el otro día me lo comentó alguien que está en mi laboratorio, pero la verdad yo les dije, pues yo la verdad no soy nada. Y por eso les pregunto, porque pues obviamente los que saben son ustedes, ¿no? Pero pues son meros rumores. Sí. Parece que el consejo técnico lo iba a discutir. Pues a lo mejor de lo del periodo de bajas, pero yo por mí, eh, bueno, yo no soy de la idea de paros ni nada por el estilo, entonces, entonces eso pues yo nunca estoy de acuerdo con todo ese tipo de rollos. Pero es que además ahora los perjudica pues en el periodo vacacional que van a tener, ¿no? si hay un paro pues obviamente el tiempo se pues crece no pero bueno pues sí pero pues dígaselo a los que apoyan precisamente el paro no pues sí si sí, alguien me decía que en el consejo técnico esto las justificaciones para, para lo de las bajas era que habían eh, inscrito siete materias pues obviamente siete materias pues te va a ir mal porque las carreras son pesadas, las que hay en la facultad, ¿no? Y siete materias, está cañón. Entonces, bueno, pero a ver, ¿qué pasa? ¿Usted se opine que vayan a abrir el periodo de bajas? Pues yo la verdad no sé. Parece que el consejo técnico no quería, pero no lo sé. quizás, citarlos fuera de clase y hacerles especie de examen oral. Tres preguntas sencillos De la tarea y ahí se sí. va a ver quién la hice. Sí, sí, puede hacer eso, puede hacerlo, puede hacerlo. Es un vacío de estando, pero puede hacerlo. ¿Cómo haremos aquí ahora? Bien? Pues ya van llegando, tenemos cinco minutos. Sí, el otro día ¿sí? en la facultad, pero ¿sí? en realidad no hay, no hay casi sí, gente. A vamos a mostrar un ratito. Ahora, ahora que no, que es que necesito tarde, ahora que todo trabajó bien. Vamos a mostrar. Y otro, Dios, como que vamos a trabajar bien todo. Digo, aparentemente ya está todo resuelto, ya la verdad no está trabajando bien, bien, bien. Y todo, ¡uh! y ya no tiene problema. Pero sí, nos dio ver a varios días, a estos casos eh, pues, a a la niñez con el sistema que se, no se dejaba eh, realizar correctamente, no se decía, pues yo creo que empezamos, ¿no? Entonces, el, el día pasado lo que vimos fue, encontramos las ecuaciones de Euler y trabajamos sobre el tronco. Pero lo, que, lo primero que nos dimos cuenta es que el momento de inercia, si yo tengo un cuerpo que ahora está girando sobre el espacio, pues obviamente ya no va a ser esto un numerito, sino que va a ser eh, una matriz, una matriz que tiene elementos en la diagonal a los que se les llama momentos de inercia y otros que están fuera de la diagonal a los que se les llama productos de inercia. Y esos productos de inercia depende de qué cuerpo tengamos, si van a valer cero o van a valer algo. Pero lo que yo siempre puedo hacer es diagonalizar la matriz de tal manera que solo me queden elementos en la diagonal. Los elementos en la diagonal es a lo que le llamamos esto, los momentos de inercia respecto a ejes instantáneos de rotación entonces o, o ejes principales de inercia. Entonces, pensemos que ahora tengo un cuerpo cualquiera totalmente asimétrico que gira respecto al eje Z con una velocidad angular omega. Entonces, pues la componente LX, si yo ya diagonalicé la matriz, LX sería IX por omega X, LY sería IY por omega Y, y LZ sería IZ por omega Z. Pero como omega solo está a lo largo del eje Z, entonces pues LX va a valer 0, LY va a valer 0 y LZ va a valer IZ por omega. Entonces, L en este caso va a tener la dirección de omega, ¿no? Y se cumple que, aunque L y omega no sean paralelos, se cumple que L es I por omega. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando, cuánto valen los momentos de inercia y los productos de inercia. Pensemos que yo tengo un cuerpo que es axilmente simétrico como este cilindro y está sobre... Eh, en el espacio sobre los x los ejes X, Y y Z. Entonces, yo sé que el producto el producto de inercia Y, Y, X, pues es la sumatoria de las masas por M, por, por digo, por M, por Y y por Z. Pero si yo me fijo en estos dos puntos, el punto A tiene coordenadas Y, X, y el punto B tiene coordenadas menos Y, digo, YZ y el punto B tiene menos YZ. Si yo lo que voy a hacer es la sumatoria sobre todos los puntos que están a lo largo de, esta, de este circulito, pues lo que voy a tener es que la sumatoria total me va a dar cero. Porque como este voy a tener este, otro que tenga de este lado voy a tener uno equivalente de este lado, uno que tenga aquí en medio voy a tener uno equivalente. Entonces si sumo sobre todos, pues me va a dar cero. Entonces si yo lo que tengo es un cuerpo que es axilmente simétrico, los productos de inercia van a valer cero. Y entonces, solo voy a tener eh, momentos de inercia. Y entonces, esos momentos de inercia van a ser los ejes principales eh, sobre el cuerpo. Si yo tengo un cuerpo que es, es to totalmente simétrico, pues voy a tener un montón de ejes principales de inercia, porque no es lo mismo escoger cualquiera. Entonces... Bueno, vamos a tratar de ver qué pasa ahora si lo que tengo es eh, un cuerpo, uh, bueno, eh, tengo una esfera, que es un cuerpo totalmente simétrico. Entonces, lo que yo quiero calcular es cuánto vale L. Y yo sé que L va a ser paralela a omega, y entonces yo sé que Ix va a ser igual a Iy igual a Z, ahí Z porque todos van a ser iguales, no tengo uno solo. Entonces, lo que voy a tener es que... Eh, es el omega pues va a estar sobre L porque esto me va a quedar que L va a ser y omega porque y X y Y Z van a ser los mismos entonces vamos a pensar eh, en lo que teníamos antes de cómo calcular un, un vector que está eh, rotando entonces yo decía bueno pues tengo un vector A y pensemos que el vector A es el vector vértigo o momento angular y sé que la torca, o sea, la derivada del vértigo o el momento angular, el, el, el, el, esa es la torca. Entonces, sé que L, que es el vértigo o el momento angular, es el momento de inercia por omega. Entonces, la torca, pues, va a valer L punto, que es la derivada de esto, que va a ser I omega punto más I punto omega, porque I está rotando en el espacio también es un vector, entonces lo que voy a tener es que cuando lo que estoy pensando en que en, estoy pensando en que este ahí punto no es muy fácil de calcular, pero yo sé cómo calcular un vector que está girando, y yo había encontrado que si yo calculo la derivada del vector L, o sea, vértigo o momento angular iba a ser el momento de inercia por omega punto o sea, más omega crucele y lo que estoy haciendo es aplicando la reglita que tenía para calcular esto, cómo cambia un vector respecto al tiempo cuando está girando. Entonces, pensemos que ahora tengo que eh, en el espacio tengo ejes fijos y los voy a denotar por X, Y, Z y en el cuerpo los voy a denotar los ejes fijos en el cuerpo por 1, 2 y 3. Entonces, la velocidad angular Va a tener componentes a lo largo del eje 1, a lo largo del eje 2 y a lo largo del eje 3. El momento de inercia, pues ya sé que lo voy a diagonalizar y voy a tener I1, I2, I3 y voy a tener ceros porque puede, como tengo, tengo un, un tensor diagonal. Entonces, el prod L que va a ser el vector, esto, momento angular o vértigo, pues ya sé que es I omega. Y entonces es la multiplicación de estas dos matrices. Entonces me va a quedar I1 omega 1, I2 omega 2, I3 omega 3. Y lo mismo I omega punto me va a quedar I1 omega 1 punto, I2 omega 2 punto, I3 omega 3 punto. Y me faltará el término de omega L. Y el término de omega L, pues voy a poner IJK, ya sé que es el determinante de omega 1, omega 2, omega 3. En lugar de L le voy a poner I1 omega 1, I2 omega 2, y 3 omega 3. Entonces, eh, el producto de este determinante es la primer componente, que es la componente I, quito esta columna y este renglón y me va a quedar omega 2, omega 2 por I3 omega 3 menos I2 omega 2 omega 3, ¿no? Y así para cada una de las componentes. Eso quiere decir que la torca que va a ser la componente 1 de la torca, la componente 2 de la torca y la componente 3 de la torca, pues va a venir dada por I1 omega 1 punto más la componente I de la torca, que va a ser I3 menos I2 multiplicado por omega 3 omega 2, y esa va a ser la componente N1. I2 omega 2 punto más I1 menos I3 omega 1 omega 3 va a ser la componente n 2 de la torta. Y 3 omega 3 punto más y 2 menos y 1 omega 1 omega 2 va a ser la componente 3 de la torta. Y estas ahora van a ser las ecuaciones de Euler. Y entonces, si yo tengo un cuerpo que está girando, lo que voy a tener entonces, voy a tener tres ecuaciones nada más, y esas tres ecuaciones me las van a dar estas tres ecuaciones que son las ecuaciones de la torca, donde lo que estoy haciendo es que este I1, I2 y I3 ya van a ser momentos de inercia, pero respecto a, a, a, a ejes instantáneos de rotación. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Estas son las tres ecuaciones que me salieron. Entonces, vamos a pensar en un rotor libre. ¿Qué es un rotor libre? Pues es un cuerpo que rota, pero que no tiene ningún, ninguna fuerza que, que lo haga rotar. O sea, la torca total que siente el cuerpo va a valer cero. Que la torca total que siente el cuerpo valga cero, pues lo que me quiere decir es que el punto vale cero, y que L entonces pues es una constante. Pensemos que lo que tengo es un cuerpo que inicialmente gira sobre un eje principal de inercia. Entonces, y que omega, entonces, es constante. Eso quiere, y tengo un cuerpo que va a ser axilmente simétrico. ¿Qué quiere decir que sea axilmente simétrico? Que tiene dos momentos de inercia iguales, y uno y dos, le voy a llamar IT como el momento de inercia transverso, y tiene un momento de inercia diferente, que es I3, y, y le voy a llamar axil. ¿no? Entonces, que eso ya lo habíamos hecho y ya sabíamos cuánto valían esos momentos de inercia, por ejemplo, para un cilindro que es un cuerpo axialmente simétrico. Bueno, entonces, las ecuaciones de Euler para el rotor libre, pues lo que tengo que hacer es escribir estas tres ecuaciones, ¿no? Pero aquí en lugar de N1 tengo que poner cero, en lugar de N2 tengo que poner cero y en lugar de N3 tengo que poner cero, porque la torca que siente el cuerpo vale cero. Y aquí voy a poner IA, IT, I, IT IA, IT, IA, IT, IT, I, ¿no? Entonces, esas tres ecuaciones se me van a transformar en I1 omega 1 punto más IA menos IT omega 2 omega 3 igual a 0. IT omega 2 punto más IT menos IA omega 1 omega, omega 3 igual a cero, IA omega 3 punto igual a 0. porque en la tercera me queda y 1 menos y 2, ¿no? y 2 menos y 1. Y como estas dos son iguales, pues esto vale 0 y entonces esta, este término vale 0. Entonces, para un rotor libre, las tres ecuaciones de movimiento que tengo que resolver son estas tres ecuaciones. Pues me voy a la, a la tercera, que es la que es más fácil. Digo, pues, si IA omega 3 punto vale cero, que, como IA no puede valer cero, lo que tiene que valer cero es omega 3 punto. Que omega 3 punto valga cero quiere decir que omega 3, o sea que la velocidad angular a lo largo del eje eh, de simetría 3 del cuerpo, pues vale, va, eh, es una constante. ¿Eso qué me querría decir? Si yo tengo aquí el eje 3, de simetría del cuerpo y tengo a omega aquí, pues, este plano va a ser invariante. Entonces, la proyección de omega sobre este eje va a ser constante siempre. Eso quiere decir que omega se está moviendo, no sé cómo, en este plano. ¿Verdad? Para saber cómo se está moviendo omega en este plano, pues voy a tener que resolver estas otras dos ecuaciones. ¿No? Pero ya sé que omega 3 es una constante. Entonces, que omega 3 sea constante, pues yo imagínense que tengo a mi cuerpo aquí, ¿no? tengo el eje 3 de simetría del cuerpo, tengo omega, pues eso quiere decir que esta alfa es constante, porque la proyección de omega sobre este eje va a ser constante. Bueno, entonces ya sé que la velocidad angular sobre el eje 3 es constante. Ahora me voy pues a las otras dos ecuaciones que tengo, que son estas dos. Y digo, bueno, las voy a dividir las dos entre IT. Entonces me va a quedar omega 1 punto más IA entre IT menos 1 por omega 3. Y esto por omega 2 igual a 0. Y omega 2 punto menos IA entre IT menos 1 omega 3 por omega 1 igual a 0. Si se dan cuenta lo que tengo aquí adentro, pues es constante, porque omega 3 es constante y A es constante y T es constante. Entonces, a esto le voy a llamar omega grande y sé que es constante, ¿no? Entonces, las ecuaciones se me van a convertir en omega 1 punto igual a menos omega omega 2, paso esto para acá. Y omega 2 punto igual a omega 2, omega omega 1. Paso esto por acá y me pasa con signo más, ¿no? Entonces, tengo estas dos ecuaciones. Pero estas dos ecuaciones están acopladas. O sea, aquí omega 1 depende de omega 2 y omega 2 depende de omega 1. Entonces, tengo que desacoplarlas. Entonces, de la primera, digo, voy a derivarla. Entonces, me va a quedar omega 1 2 puntos. Más omega, como omega es constante, no la tengo que derivar, por omega 2 punto igual a 0. Pero omega 2 punto vale omega, omega 1. Entonces voy a sustituirlo aquí. Y entonces me va a quedar omega 1 2 punto más omega cuadrado, omega 1 igual a 0. Y aquí ya tengo entonces una ecuación solamente en omega 1. ¿eh? Maestra. Mándeme. Eh, en la sustitución. ¿No sería omega 1 no, normal, o sea, sin, sin el punto? ¿Cómo? Ah, sí, aquí le sobra un punto, ¿no? ¿No? Le sobra un punto. Precisamente sí. sí le sobra un punto. Es omega 1, 2 puntos porque eso estoy sustituyendo esto en lugar de omega 2 punto, ¿no? Pues aquí, quítenle el punto. Y voy con la otra. La otra es omega 2, si derivo esta otra me va a quedar omega 2 puntos menos omega omega 1 punto igual a 0, ¿no? Pero omega 1 punto es menos omega omega 2, entonces me va a quedar omega 2 2 puntos más omega cuadrado, aquí le sobra también el punto, omega 2 igual a 0. Y ya tengo dos ecuaciones que, está, que dependen directamente de... Una de omega 1 y otra de omega 2. Y son, pues, dos ecuaciones que yo ya conozco. Es ecua son ecuaciones tipo oscilador armónico. O sea, aquí tenía X dos puntos más omega cuadrado X igual a cero. Y tenía Y dos puntos más omega cuadrado Y igual a cero, ¿no? Ya sé que la solución de esta ecuación es omega 1 es A seno de omega T más un desfasaje. Eso quería decir que omega 1 punto es omega por A por el coseno de omega T más un desfasaje, ¿no? Pero omega 1 punto. Tenía. Omega 1 punto es menos omega, omega 2. ¿No? Entonces. Omega 1 punto más omega omega 2 es 0, por lo tanto omega 2 vale menos omega 1 punto entre omega, y divido omega 1 punto entre omega y me va a quedar menos A coseno de omega T más A. Y ya tengo cuánto vale omega 2 y cuánto vale omega 1. Si se dan cuenta, omega 1 vale A seno de omega T más alfa y omega 2 vale menos A coseno de omega T más alfa, ¿no? Si yo lo que hago es que elevo al el cuadrado este y elevo al el cuadrado este, me va a quedar A cuadrada seno cuadrado de omega T más alfa. Más A cuadrada coseno cuadrado de omega T más alfa. Entonces, pues saco factor común a cuadrada que multiplica seno cuadrado más coseno cuadrado y me va a dar que seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, entonces me va a quedar A cuadrada. Entonces, omega 1 cuadrada más omega 2 cuadrada es una constante que es A cuadrada, ¿verdad? ¿No? ¿Y eso qué quiere decir? Esta es la ecuación de un círculo, ¿No? Y eso quiere decir que entonces ya sé cómo se mueve la omega. Si yo tengo al eje 3 aquí, primero sé que omega 3 es constante, entonces que se mueve en este plano. Y que omega 1 más omega 2 cuadrado sea una constante, quiere decir que no describe cualquier cosa, que lo que describe en este plano es un círculo. Sí. ¿Ya? Entonces ya sé cómo es omega Omega se mueve esto en este plano en un sitio. Entonces, pero bueno, la pregunta es, eso es lo que lo que haría respecto a ejes principales de inercia. Pero, ¿qué es lo que hace el cuerpo en el espacio? Pensemos que entonces tengo a mi cuerpo aquí, el espacio, pues, X, Y, Z. Tengo el eje 3, de, de, el eje 3 es eje principal de inercia. Tengo a omega sobre Z, ¿no? Y entonces sé que omega lo que hace es que hace un círculo en torno a los entres. Pero vamos a ver qué pasa en el espacio. Porque ya sé que omega 1 cuadrada más omega 2 cuadrada es, es constante y que omega 3 es constante. Eso quiere decir que la magnitud de omega, porque si esto es constante, la magnitud de omega sería más omega 3 al cuadrado. Y, y omega 3 es constante, pues me, lo que me quiere decir es que la magnitud de omega es constante. ¿Y que alfa es constante? Entonces, yo tengo un cuerpo que la torca total que siente es cero. Entonces, la torca que es el punto vale cero. Eso quiere decir que el vértigo o el momento angular es una constante. Y eso quiere decir que la magnitud del vértigo o el momento angular también es constante. Como no hay torca, entonces no hay trabajo interno. Como no hay trabajo interno, lo que quiere decir es que la energía cinética se conserva. Entonces, tengo que la energía cinética es un medio de omega punto L, ¿verdad? de la velocidad angular en punto con el vértigo o el momento angular. Y esto pues es un medio de la magnitud de omega por la magnitud de L por el coseno del ángulo que formen L y omega. ¿No? Entonces, como la magnitud de omega es constante y la magnitud de L es constante y la energía cinética eh, se conserva, pues entonces quiere decir que el coseno de beta es constante. Y eso lo que quiere decir es que beta es una constante de un movimiento. Entonces... Entonces, imagínense que yo tengo a, tengo a L y tengo al vector, aquí tengo a mi cuerpo. El eje principal de inercia está sobre el eje 3. El vértigo o, la, o el momento angular está sobre el eje Z. Y tengo que omega pues tiene componentes en X, en Y y en z. Entonces, lo que yo sé es que omega hace un círculo, hace un cono, digamos, en torno al eje 3 de simetría del cuerpo. También sé que omega hace un cono porque esta beta es constante, un cono en torno al, al, al momento angular o al vértice. Entonces, omega está en la generatriz, de estos dos conos. Entonces, omega se está moviendo como si yo tuviera dos conos que se están moviendo así en el espacio, ¿verdad? Pero eso es si omega está entre, el, entre L y el eje 3. ¿Qué pasaría si ahora omega está fuera de L y del eje 3? L sigue estando en el eje Z, el eje 3 de simetría del cuerpo, pues y principal de inercia está en cualquier lugar, y tengo una omega que tiene eh, componentes en X y en Y, Z. Lo que yo sé es que omega hace un cono en torno al eje 3. Y sé que omega hace un cono en torno al eje eh, de, del vértigo del momento angular. Eso, entonces, ahora tengo dos conos, donde otra vez omega es la generatriz de los conos, pero ahora tengo dos conos, uno metido en otro. Y entonces lo que están haciendo los dos conos es girando uno en torno al otro, ¿no? Entonces, pues entonces lo que me interesa ya sé qué está haciendo lo omega. Entonces vamos a ver qué hace el cuerpo. Sabemos que alfa es constante y que beta es constante. Entonces yo puedo decir que un ángulo gamma que es alfa más beta, pues va a ser también constante. Entonces, si yo tengo el eje eh, AL a sobre el eje Z y tengo al, al eje principal de inercia 3 aquí y tengo gamma, pues el eje principal de inercia, que es lo que haría el cuerpo, lo que va a estar haciendo es que va a estar girando en torno al vértigo o al momento angular. ¿no? Y eso es lo que va a hacer en el espacio. <tose> Bueno, si pensamos en el plano perpendicular a L, pues yo tengo a mi omega, tengo a mi alfa, ¿no? Y entonces el eje 3 lo que va a hacer es que va a describir un círculo sobre el plano este, igualito que me pasa aquí. Lo que está haciendo es que está el eje 3, está describiendo un círculo en torno al, al, a ese plano. Entonces, las tres ecuaciones de Euler para un cuerpo que, to, que no tiene torca, pues son... I1 omega 1 punto más I3 menos I2 omega 2 omega 3 igual a 0, I2 omega 2 punto más I1 menos I3 omega 1 omega 3 igual a 0, Y 3 omega 3 punto más I2 menos I1 omega 1 omega 2 igual a 0. Si aquí tuviera alguna torca, pues tendría que escribir la torca correspondiente, ¿no? ¿No? <coughs> Pero entonces yo tendría, si yo tengo un cuerpo que es totalmente asimétrico, eso quería decir que I1, I2 y I3 serían totalmente diferentes. Y entonces me va a ser más difícil resolver el problema. Para resolverlo, lo que se hace es que hay un método que se llama el método de Poisson, que lo que hace es tratar de ver cuáles son las, los, la, las cantidades físicas que se conservan. Entonces... Tengo la ley de la conservación de la energía cinética, entonces que aquí tendría el 2, lo pasé de este lado, sería I1 omega 1 cuadrada más I2 omega 2 cuadrada más I3 omega 3 cuadrada igual a dos veces de energía cinética. Y la conservación del vértigo del momento angular, pues la voy a escribir como al cuadrado, entonces voy a poner I1 cuadrada omega 1 cuadrada más I2 cuadrada omega 2 cuadrada más I3 cuadrada omega 3 cuadrada igual a L cuadrada. Y sé que también esto se conserva. Entonces, si la primera la divido toda entre 2t y paso el i1 abajo, pues me va a quedar omega 1 cuadrada entre 2t entre i1, más omega 2 cuadrada entre 2t entre i2, más omega 3 cuadrada entre 2t entre i3, igual a 1, ¿no? Y la otra, pues lo mismo, la divido entre l cuadrada y me va a quedar omega 1 cuadrada entre l cuadrada y 1 cuadrada. Más omega 2 cuadrada entre L cuadrada y 2 cuadrada, más omega 3 cuadrada entre L 2 cuadrada y 3 cuadrada, igual a 1, ¿no? Pensemos que tengo a omega ahora eh, sobre los... La voy a tratar de ver en el espacio. Entonces, va a tener componente omega X, omega Y y omega Z. Entonces... Eh, en la primera ecuación voy a tratar, sé que 2t entre i1 es una constante, 2t entre i2 es constante y 2t entre i3 es constante. Y lo mismo me pasa en la segunda. L cuadrada entre i1 cuadrada es constante, L cuadrada entre i2 cuadrada es constante y L cuadrada entre i3 cuadrada es constante. Entonces las voy a llamar como a ah, a raíz de 2t entre y 1, B raíz de 2t entre y 2, C raíz de 2t entre y 3, A' igual a L entre y 1, B' igual a L entre y 2, y C' igual a L entre y 3. De tal manera que lo que me van a quedar son, no sé si están escritas aquí, no, me van a quedar. Eh, Dos ecuaciones que son dos elipsoides de revolución. Aquí me va a quedar omega 1 cuadrada entre A cuadrada más omega 2 cuadrada entre B cuadrada más omega 3 cuadrada entre C cuadrada igual a 1, que esta es la ecuación de un elipsoide de revolución. Aquí me va a quedar omega 1 cuadrada entre A prima cuadrada más omega 2 cuadrada entre B' prima cuadrada más omega 3 cuadrada entre C' prima cuadrada igual a 1. Y entonces voy a tener dos ecuaciones que. <coughs> Dos, dos elipsoides de revolución. Entonces, si yo lo veo en el espacio, voy a tener a omega X, omega Y y omega Z, y voy a tener dos elipsoides, que pueden ser, que van a depender de cuánto valgan las A, las B y las, las cs las A', la B' y la C'. Pero la omega no puede estar en cualquier lugar, la omega tiene que estar en la intersección, de estos dos elipsoides porque tiene que ser solución a ah, las sí. dos ecuaciones diferencia a las dos perdón sí eh, esos dos elipsoides son los que representan el las dos ecuaciones la ley de la conservación de la energía cinética y la conservación del vértigo el vértigo sí escritas como elipsoides de, de como elipsoides de revolución sí y entonces dice que la intersección es o sea, tiene que ser solución a las dos ecuaciones, ¿no? Ah, ajá. A esta y a esta. Sí. Al mismo tiempo. Y sí. para que sea solución a esta y a esta, pues tiene que estar en la intersección de los dos. Ah, sí, claro. Sí, claro. Porque sí. si no, no sería solución a las dos ecuaciones. En este caso, esta omega que estamos, este, es la, es la, bueno, es la omega que hemos estado trabajando. La omega general, como se está omega moviendo bueno, el La problema. ¿Cómo se está moviendo el cuerpo? ¿Y esto es en general para cualquier cuerpo? En general para cualquier cuerpo. Aquí tienes un cuerpo que es totalmente asimétrico. Cuando es simétrico, hay co en las ecuaciones de Euler hay cosas que se te van a ir. Sí. ¿No? En el caso que es un cuerpo totalmente asimétrico, lo que tienes es que los momentos de inercia no son los mismos los tres. Y entonces en las ecuaciones de Euler no se te anula nada. Muy bien, sí, gracias. Entonces, tendría que estar en la intersección de los dos elipsoides. Otra manera de verlo es decir, bueno, la energía cinética se conserva, o sea, 2T es omega punto L, ¿no? Que es la velocidad angular en punto con el vértigo o el momento angular. Si yo diferencio esto para ver qué está pasando en el espacio, voy a tener... La diferencial de omega punto L más omega punto diferencial de L, y esto tiene como dos T, vale la de diferencial de 2 T va a valer cero. Pero diferencial de omega, o sea, como L es constante, entonces la diferencial de L vale cero. Eso quiere decir que este término se me hace cero, y entonces voy a tener que diferencial de omega punto L va a valer cero. ¿Eso qué quiere decir? que el diferencial de omega tiene que ser perpendicular a L para que esto valga cero, ¿no? Y además yo sé que el diferencial de omega es tangente a la curva que describe omega, ¿no? En el plano. Entonces lo que me quiere decir es que el plano tangente va a ser perpendicular a L, siempre. Entonces, si yo tengo a L sobre, sobre el eje Z, tengo a omega... Y entonces lo que voy a tener es que omega siempre se va a estar moviendo en este plano, ¿no? Porque se va a tener que mover en el plano tangente a L, porque esta beta es constante y entonces eso quiere decir que la proyección de omega sobre L va a ser constante. Bueno, otra manera de verlo es, pues si pones omega punto L es omega L coseno beta igual a dos veces, dos veces la energía cinética, como L es constante en magnitud y omega coseno beta es constante, pues entonces omega coseno beta le llamo D y D es la distancia al original plano y pues entonces va a ser constante. Entonces, siempre se va a mover en ese plano. Entonces, la velocidad angular se va a mover en un plano al que se le llama el polodo, Y entonces, el polodo va a estar siempre sobre la, el elipsoide y el herpolodo va a estar sobre el plano invariante, que es el plano que tengo ahí arriba, ¿no? Por tanto, la velocidad angular va a estar en la intersección del polodo y del herpolodo y el movimiento siempre se va a encontrar echando a resbalar uno sobre el otro. Entonces, lo que voy a tener es, si yo me voy a una figura que sea un elipse de revolución, pues voy a tener que se va a estar moviendo, pues como estas figuritas que tengo aquí, ¿no? Si lo veo de frente, pues se va a mover así. Si lo veo de lado, pues lo que voy a estar teniendo es que se va a mover así, ¿no? Igualito que esto, ¿no? Entonces, pensemos que tengo las tres ecuaciones. Ahí están las tres ecuaciones, ¿no? cuando tengo un rotor libre, por eso estoy poniendo que la torca vale cero, ¿no? Y pensemos que inicialmente el cuerpo gira sobre el eje de simetría 3 del cuerpo, ¿no? Y lo que voy a hacer es pegarle un disturbio al eje 3 de simetría del cuerpo, de tal manera que, un disturbio infinitesimal, de tal manera que las velocidades que ahora voy a tener, que omega no va a estar solo sobre el eje 3, sino que va a tener componente en el eje 1 y en el eje 2 de simetría del cuerpo. Entonces, omega 1 va a ser alfa, donde alfa es velocidad angular, pero infinitesimal. Omega 2 es beta, que también es una velocidad angular infinitesimal. Y omega 3, pues como la definí, era la velocidad angular que yo tenía, más una velocidad infinitesima, infinitesimal, que es la que le pegué. Entonces, si yo sustituyo esto en las tres ecuaciones para tratar de resolverlas y ver qué pasa si yo le pego un, gar, un garnuchazo al eje sobre el que está girando, pues lo que voy a tener es I1 omega 1 punto más I3 menos I2, omega beta más gamma beta igual a 0, y 2 omega 2 punto más I1 menos I. Y 3 omega alfa más gamma alfa igual a cero. Y 3 omega 3 punto más I2 menos I1 alfa beta igual a cero. Lo que hice fue sustituir omega 1, omega 2 y omega 3 en las tres ecuaciones de Euler, ¿no? Por el caso del, del. de un cuerpo sin torca. Entonces. Pues voy a considerar que el producto de dos velocidades infinitesimales es del orden de cero respecto de las demás. Entonces, este término se me hace cero, este se me hace cero y este se me hace cero. Eso quiere decir que las ecuaciones me van a quedar. Aquí está mal, aquí es alfa punto, aquí es beta punto y aquí es eh, gamma punto, ¿verdad? Porque omega vale, vale, eh, vale es constante. Entonces, las ecuaciones me van a quedar I1 alfa punto más I3 menos I2 omega beta igual a cero, I2 beta punto más I1 menos I3 omega alfa igual a cero, I3 gamma punto igual a cero, ¿no? Porque este término se me hace cero. De la tercera, pues me doy cuenta que, pues, gamma tiene que ser constante, porque I3 es un número... Y entonces quiere decir que gamma punto vale cero y que gamma es constante y que pues es algo de lo que yo debía de saber desde el principio, porque yo lo que le hice fue que le pegué un garnuchazo y con una velocidad. Bueno, entonces, estas son las tres ecuaciones que voy a tener que resolver. Decía que de esta, pues como gamma punto debe de valer cero, lo que quiere decir es que gamma es constante, pero es algo que yo ya sabía, yo nada más le pegué un garnuchazo. Ahora voy a dividir la ecuación 1 entre I1 y la ecuación 2 entre I2. Entonces aquí me va a quedar alfa punto más I3 menos I2 entre I1 omega beta igual a cero. Y beta punto más I1 menos I3 entre I2, omega alfa igual a 0. Y me doy cuenta que tengo dos ecuaciones acopladas. Aquí tengo a alfa, que depende de beta, y aquí tengo a beta, que depende de alfa. ¿Qué hago? Pues lo que hago es... Lo que hago es que derivo esta ecuación. Derivo esta ecuación y me va a quedar alfa dos puntos más I3 menos I2 entre I1 por omega beta punto, ¿no? Y de aquí tengo que beta punto es menos I1 menos I3 entre I2 omega alfa, ¿no? Entonces la sustituyo. Entonces me va a quedar alfa dos puntos más I3 menos I2 entre I1 omega por beta punto. Y beta punto le encambio los signos aquí y entonces me va a quedar I3 menos I1 entre I2. Omega alfa igual a cero, ¿no? Y ya tengo una ecuación donde la alfa depende de la alfa. Hago lo mismo para la otra, derivo esta ecuación, entonces tengo beta dos puntos más I1 menos I3 entre I2 omega alfa punto. Y me va a sustituir lo que vale alfa punto de esta ecuación y me va a quedar beta dos puntos más I1 menos I3 entre I1. Omega por I2 menos I3 entre I1, omega beta igual a cero. Y ya tengo dos ecuaciones, que esta depende de alfa y esta depende de beta. Entonces, de esta tengo alfa dos puntos, más I1 menos I3 por I2 menos I1, menos I2 menos I3 entre I2 y I, I, I1, Omega cuadrada alfa igual a cero. Y de la otra voy a tener beta dos puntos que multiplica I1 menos I3 por I2 menos I3 entre I1 por I2 omega cuadrada beta. Y estas son las dos ecuaciones que tengo que resolver. Me doy cuenta que lo que tengo aquí adentro es lo mismo. Entonces le voy a llamar K cuadrada. La omega cuadrada yo sé que es constante. Entonces K cuadrada va a ser I1 menos I3. Por I2 menos I3 entre I1 y 2 omega cuadrada, ¿no? Entonces, las dos ecuaciones me van a quedar a alfa dos puntos más K cuadrada alfa igual a cero y beta dos puntos más K cuadrada beta igual a cero. Estas dos ecuaciones son ecuaciones tipo oscilador armónico si K cuadrada es mayor que cero. Si K cuadrada es menor que 0, pues entonces aquí no me va a quedar una ecuación tipo oscilador armónico. ¿Y de qué depende la K cuadrada? La K cuadrada depende de los momentos de inercia. Porque esto es un cuadrado, eso me va a dar positivo. El producto de dos positivos me va a dar positivo. Entonces, de lo que va a depender es de lo que tengo aquí en este numerador. O sea, si I1 es mayor que I3, y I2 es mayor que I3, pues lo que voy a tener es que esto me va a dar positivo. Si I3 es menor, es, es eh, mayor que I1, y si I3 es mayor que I2, también me va a dar positivo, porque este va a ser negativo, y este va a ser negativo, y me va a dar positivo. Entonces, si I3 es mayor que I1, y I3 es mayor que I2, pues yo sé que K cuadrada va a ser mayor que 0 y lo que voy a tener entonces es que I3 va a ser de máxima inercia, ¿no? Que el eje 3 de simetría del cuerpo va a ser de máxima inercia. Que si I3 es menor ahora que I1 y I3 es menor que I2, pues también me va a dar positivo y I3 entonces ahora va a ser de mínima inercia. Entonces, en el caso en que I3 sea de máxima, o de mínima inercia, k cuadrada va, va a ser mayor que cero, y entonces tengo dos ecuaciones esto, tipo oscilador armónico, pues que sería lo mismo que me pasaba cuando el oscilador armónico estaba en una cajita, ¿no? Y entonces lo que me va a describir van a ser elipses, ¿no? ¿Qué pasa si k cuadrada ahora es menor que cero? Que K cuadrada es menor, sea menor que 0 quiere decir que I1 es mayor que I3, pero que I2 es menor que I3, y entonces esto me va a dar negativo. O okay. que I1 es menor que I3, y I2 es mayor que I3, y también me va a dar negativo. Eso quería decir que I3 es de inercia intermedia, o sea, que I3 está entre I2 y 1 ¿no? Y entonces lo que voy a tener es que K cuadrada va a ser menor que 0. Y entonces la velocidad angular cada vez se va a ir alejando más del eje de simetría 3 del cuerpo, ¿no? Y eso es lo que le pasa a los balones de fútbol americano. Fíjense, el eje de máxima inercia de un balón de fútbol americano es el eje 3, ¿no? Los otros dos son igualitos. Si yo le pego un garnuchazo respecto a ese eje 3 y el momento de inercia es... Máximo, ¿qué es lo que le pasa a un balón de americano? El balón de americano va a llegar a las manos del jugador. Si resulta que el eje 3 no es el de máxima o mínima inercia, por decir algo, entonces imagínense que le pego respecto al eje 2 o respecto al eje 1. Pues entonces el balón va dando tumbos. Entonces, esto pues el cuerpo rígido se aplica. En muchísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver el trompo de precesión pura. El trompo, pensando en un trompo cualquiera que ustedes habrán jugado de niños con trompos. Yo tengo todos mis trompos en la facultad, pero bueno, pues no, no los puedo poner aquí, pero bueno. Entonces, pensemos que los ejes A, B y C... Aunque son de inercia, no son fijos en el cuerpo. Los ejes 1, 2 y 3 son, son, son ejes de inercia, pero son fijos en el cuerpo. Y los ejes X, Y y Z son fijos en el espacio, ¿no? Entonces tengo aquí el eje Z, el eje X, el eje Y que son fijos en el espacio. A, B y C sí son de inercia, pero no están fijos en el cuerpo. Y el eje 3 sí estaría fijo en el cuerpo. Entonces, yo tengo que el cuerpo se está moviendo el cuerpo está aquí, ¿no? El cuerpo se está moviendo con una velocidad angular omega. Esta omega tiene una velocidad que le voy a llamar la velocidad, la proyección de omega sobre el eje Z, le voy a llamar omega P y va a ser la velocidad de precesión. Y aparte tiene, tiene un ángulo que se está que es el ángulo que forma el eje Z con el eje C, o el eje 3 de simetría del cuerpo, y tengo que, aparte, el cuerpo está rotando respecto al mismo, o sea, yo al trompo le estoy dando velocidad de rotación. Entonces, la velocidad de precesión tiene una componente en el eje B y en el eje C, que es P seno teta y P coseno teta. En el eje A, pues no tengo ningún... No tengo nada porque omega está en, es, en, esta, en esta parte del, del espacio. Entonces, llamo omega S o velocidad de spin a la suma de P coseno teta más psi punto, que sería la velocidad de rotación del cuerpo. Entonces, omega yo la puedo escribir como omega A, omega B y omega C. Omega A vale cero porque no tiene omega proyección sobre el eje A, que está saliendo de del, la pantalla. Entonces, vale cero. Omega B, pues es la proyección de omega sobre este eje, que va a ser psi punto seno teta. Omega C va a ser la proyección de omega sobre este eje, que va a ser psi punto más phi punto coseno teta. A, a psi punto le voy a llamar P. A psi punto más fi punto coseno teta lo voy a llamar S, para no ir cargando con todas todas las todas las los ángulos, ni las velocidades angulares. El momento de inercia, estoy pensando que tengo un cuerpo que es axilmente simétrico, o sea, tiene dos momentos de inercia iguales y un momento de inercia diferente. Porque un trompo, pues sí si es un cuerpo, esto que sería como un cono. Entonces... Yo sé que el momento, el, el momento angular o el vértigo viene dado por el momento de inercia por la velocidad angular. Entonces, el momento angular va a ser la multiplicación de lo que vale esto, el momento de inercia por la velocidad angular. Entonces, el primero pues, va a ser cero, el siguiente va a ser ITP seno teta y el otro va a ser IAS, ¿no? O sea, cero IT phi punto seno teta, que es ITP seno teta, IA psi punto más fi punto coseno teta, que es IAS. Entonces ya tengo al, al cuánto vale el vértigo o el momento angular. La velocidad angular del sistema, pues el sistema... Solo está, la psi punto lo es lo que, lo que le hace nada más girar en torno a su eje. Entonces, la única componente que hace que el sistema esté girando, pues es la componente de la precesión, o sea, la componente P coseno teta y la componente P seno teta. La psi punto mmm, no tiene nada que ver con que gire. Entonces, la velocidad angular del sistema que está rotando va a ser... 0, P seno teta y P coseno teta. Y yo sé que la torca para poder escribir las ecuaciones de, de Euler es I omega punto más omega cruz L, ¿no? I omega punto, pues sé que vale 0, 0 y 0, ¿no? Porque sería la derivada de la torca respecto al cuerpo. Omega cruz L vale IJK, la omega vale C0, P seno teta, P coseno teta. La L vale 0, IT, P seno teta, IAS. De tal manera que si yo hago este determinante me va a quedar IAS P seno teta menos IT P cuadrada seno teta, coseno teta. Y las otras dos componentes me van a dar 0 y 0. Entonces, la torca en A va a ser... P seno teta que multiplica a IAS menos ITP coseno teta. La torca en B vale 0 y la torca en C vale cero, ¿no? Ahora, como no tengo un trompo pesado, pues la torca en A vale cero. Entonces, eso quiere decir que P seno teta por IAS menos ITP coseno teta vale cero que P seno teta valga cero no me interesa, lo que me interesa es que esto valga cero, porque que P seno teta valga cero P no puede valer cero seno teta debería de valer cero, y eso querría decir que teta debe de valer ¿qué? cero ¿no? y no me interesa porque entonces eso lo que me querría decir es que pues que ya estaría sobre este eje, ¿no? Entonces, lo que me interesa es que esto valga, vale cero. Entonces, IAS menos ITP coseno teta vale cero. Eso quiere decir entonces que P vale IAS... ¿Perdón? Tengo una duda, Max. Sí, sí, sí, sí. ¿Puede repetir o sí. puede volver a explicar ¿Eh? ¿Por qué precesión pura del trompo de la torque en el eje A es cero? O sea, ¿eso implica que el, la torque en A sea cero? Sí, porque no tengo, no tengo, lo único que está haciendo el trompo es dar vueltas en torno al eje, de, al eje Z. Pero eh, para que la torca valga algo, lo que tengo es que se tiene que estar moviendo ese eje. ¿Sí me entiendes? ¿Qué hace el trompo? Al trompo tú le das velocidad de rotación y empieza a girar, ¿no? Y poco a poco empieza a preceder respecto al eje Z. ¿Sí? Y según se le va acabando la velocidad, el eje de simetría del trompo empieza a subir y a bajar. Empieza a nutar. Entonces, por eso la torca, para tener solo precesión pura, tiene que valer cero la torca sobre A. ¿No? Ah, sí, claro, va. Para que solo esté dando vueltas en torno al eje Z. Si no tendría notación. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, P pues vale IAS entre IT coseno teta, ¿no? Y esta va a ser la, la, la velocidad para que el trompo solo tenga precesión pura. ¿No? Sí, pero... Bueno, ahora vamos a ver, esto, demostrar que el vértigo va a estar en el eje Z. Entonces, aquí tengo mi eje Z. El vértigo, va, tengo mi eje B, mi eje A, mi eje C, mi eje 3. Y vamos a pensar que L forma un ángulo gamma, o sea que está en algún lugar, que forma un ángulo gamma con el eje 3 de simetría del cuerpo. Entonces, L va a tener componente en B y en C, ¿no? Y teta, pues, es este ángulo que es el ángulo que hay entre Z y el eje 3 de simetría del cuerpo. Entonces, IB, el, perdón, LB es L seno de gamma. Pero LB yo había encontrado que era... ITP seno teta, ¿no? Entonces, por un lado es L seno de gamma y por el otro es ITP seno teta, ¿verdad? LC, pues es L por el coseno de gamma. Y yo había encontrado que era IAS, ¿no? La componente del vértigo. Entonces, LB por un lado es L seno gamma, que es ITP seno teta, y por el otro, y LC es L coseno gamma, que es IAS. Entonces, LB es ITPS. Entonces, lo que voy a, voy a sustituir, lo que vale la precesión, ¿no? Y la precesión me quedó que valía IAS entre IT coseno teta, ¿no? Que es la que acabo de encontrar, Entonces, aquí me va a quedar IT, que multiplica a IAS, IT, coseno, teta, seno, teta. Aquí tengo IAS, bueno, I, el IT y el IT se me van, me va a quedar IAS, y me va a quedar seno entre coseno, tangente de teta. Eso quiere decir que LB es IAS, tangente de teta. ¿no? Ahora, LB entre LC... Si yo divido este entre este, me va a quedar las L, se me van, y me va a quedar seno gamma entre coseno gamma, o sea, me va a quedar tangente de gamma. Y si divido este, es IAS entre, bueno, LB es IAS tangente de teta, entre LC, que es IAS, o sea, me va a quedar tangente de teta. Lo cual quiere decir que gamma, tiene que ser teta. Y eso quiere decir que el vértigo o el momento angular está alojado sobre el eje z. ¿Ya? ¿Va? Ahora vamos a ver el trompo de Lagrange. El trompo de Lagrange, pues es el trompo del niño. ¿no? El que sí tiene peso, tiene los tres movimientos. Rota, precede y inuta. Nuevamente vamos a considerar X, Y y Z como los ejes fijos en el espacio, 1, 2 y 3 los ejes fijos en el cuerpo y los ejes A y B y C, aunque sean de inercia, no van a ser fijos en el cuerpo, son los que están rotando. Y obviamente el trompo pues tiene dos momentos de inercia transversos y un momento de inercia axil. Entonces yo tengo aquí mi trompo, tengo el eje Z, tengo el eje Y, bueno, el eje X saldría para acá. Tengo el eje B, el eje A que sale de la pantalla, el eje C que coincide con el eje 3. Y nuevamente tengo que teta es el ángulo que forma el eje Z con el eje C y el eje 3. Y ahora lo que tengo es el cuerp un, cuerpo pes un cuerpo pesado, o sea, el trompo pesa. y Entonces, ahora sí voy a tener una torca sobre A. Obviamente la velocidad de precesión P la tengo sobre el eje Z, ¿no? S que es la componente de P sobre el eje C y más la componente de Psi, ¿no? Y entonces ahora lo que voy a tener es, ¿qué te punto, Pues va a ser la velocidad de nutación, va a ser cómo está cambiando este ángulo con respecto al tiempo, y la voy a llamar N. Phi punto va a ser la velocidad de precesión y la voy a denotar por P. Y phi si punto más phi punto coseno teta va a ser la velocidad de spin y la voy a denotar por S. ¿no? Entonces, ahora esto sí voy a tener una velocidad sobre el eje A. ¿no? Y esa va a ser la velocidad de nutación Entonces... Ahora tengo que omega, que la voy a escribir como omega, omega, b y omega, c. Aquí voy a tener teta punto porque tengo una velocidad de notación porque el cuerpo puede notar. phi punto seno teta, psi punto más fi punto coseno teta. Aquí le voy a poner n, aquí voy a poner p seno teta y aquí voy a poner s. Mi momento de inercia otra vez va, va a ser dos momentos de inercia iguales, y t y t y un momento de inercia diferente. L, ya sé que es I por omega, o sea, entonces es el producto de esta matriz por esta matriz. Y me va a quedar IT, teta punto, IT, phi punto seno teta, IA, psi punto más phi punto coseno teta, o sea, IT, N, IT, P, seno teta, IAS, ¿no? Y la velocidad ahora de rotación del cuerpo, del, del sistema, pues va a tener también a la teta punto, o sea, ahora voy a tener a teta punto fi punto seno teta, psi punto más fi punto coseno teta. O sea, voy a tener n, p seno teta y p coseno teta. Esta psi punto está mal aquí, nada más es, es fi punto coseno teta, porque la psi punto nada más es lo que le estoy dando respecto a su eje. Entonces, eso no, no, tiene nada que ver cómo está rotando el sistema. Entonces, quítenle esta psi punto. Lo que está bien es esto. Entonces, la torca va a ser I omega punto más omega cruz l. O sea, I teta punto pues, va a ser I tn punto más I tp punto seno teta más I tp coseno teta por n y a ese punto déjenme un minuto porque se está tirando el agua aquí en mi casa, entonces os voy a decir. Bueno, entonces... Y omega punto pues va a ser itn punto itp punto seno teta más itp coseno teta por n y a ese punto. ¿verdad? Y omega cruz l pues va a ser el determinante de IJK, n p seno teta p coseno teta y a n it perdón itn itp seno teta y a entonces, si yo hago este determinante, pues aquí me va a quedar IASP punto seno teta ma, menos ITP cuadrada seno teta coseno teta, ITNP coseno teta menos IASN, ITNP seno teta menos I, itnp seno teta. Entonces, las tres ecuaciones que me van a quedar de la torca, que son las tres ecuaciones de Euler, que son las tres ecuaciones que, que tengo que resolver, van a ser la torca en A va a ser ITN punto más P que multiplica al seno, que la saco, que multiplica a IAS menos ITP coseno teta. La torca en B va a ser it de punto seno teta. Aquí tengo ITP coseno teta por N y aquí tengo ITP N coseno teta, entonces me va a quedar dos veces n coseno teta menos IASN. Y la torca en C va a ser IAS punto, porque esto es igualito que esto y se me va eso, ¿no? Entonces, estas van a ser las tres ecuaciones de Euler que tengo que resolver para el trompo pesado o el trompo del niño, ¿no? Entonces, ¿qué me pasa? ¿Cuánto vale la torca en A, cuánto vale la torca en B y cuánto vale la torca en C? Si lo que yo tengo es un trompo así, pues la torca en B vale cero, la torca en C vale cero, y la única torca que tengo es la torca en A, que sale del pizarrón. Y va a ser el producto del peso por eh, su brazo de palanca. Entonces, la torca en A va a ser MGL seno de teta. La torca en B va a valer cero y la torca en C va a valer cero. Y eso lo voy a sustituir en estas tres ecuaciones. Entonces, de la tercera, como esto vale cero, me voy a dar cuenta que I a ese punto tiene que valer cero. Eso quiere decir que ese punto vale cero, que por lo tanto S es una constante. ¿No? Entonces, que S sea constante, lo que me quiere decir es que el vértigo o, la o el momento angular sobre el eje 3 es una constante. Porque IAS, pues, va a ser constante. Ahora, voy a tratar de resolver las otras dos ecuaciones que tengo ahí. Que es la esta, que esto es igual a MGL seno teta, y esta, que esto es igual a cero. ¿Verdad? Entonces, voy a agarrar esto... Eh, la, la, la segunda ecuación y entonces tengo ITP punto seno cuadrado de teta más 2 ITPN seno teta coseno teta menos IASN seno teta igual a cero, esta es la segunda ecuación fíjense, si maestra la multiplico por seno perdón, ¿qué? ¿de dónde sale el ITP seno cuadrado? Ah, es que estoy multiplicando por la primera por, por seno. La segunda, perdón. Toda esta la multiplico por seno. Entonces me va a quedar ITP punto seno cuadrado más 2ITPN coseno por seno menos IASN seno. Y, igual a cero. ¿Y por qué lo multiplica por seno? Pues la multiplico por cero para poderla por, para poderla escribir como una derivada respecto al tiempo para poderla resolver. Okay. Como es igual a cero, si multiplico por, por cualquier cosa el otro lado me va a dar cero, de todas formas. Va. ¿No? Sí. Entonces, esto que tengo aquí, yo lo puedo escribir como derivada respecto al tiempo. Aquí tengo it p punto seno cuadrado de teta. Pues esto sería. La derivada respecto de P, entonces lo puedo escribir como ITP seno cuadrado de teta. Pero ahora tengo 2ITPN seno teta coseno teta. Si yo esto lo derivo, me va a quedar 2, ahora lo derivo respecto de teta, me va a quedar 2 p seno por coseno, ¿no? Por la derivada de teta que es teta punto que es n. Y ya tengo este término y este término, ¿no? Y aquí tengo menos IASN seno teta. Entonces, si saco la derivada, la derivada del coseno es menos el seno, entonces me va a quedar menos IAS seno teta, ¿no? Por N, por teta punto, que es N, ¿no? Entonces, yo esto que tengo aquí lo puedo escribir como derivada respecto al tiempo de ITP, seno cuadrado de teta, más IAS coseno teta, igual a cero, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que si la derivada de esto es cero, pues lo que tengo dentro del paréntesis debe de valer cero. Debe, de valer, debe ser constante. Entonces tengo ITP seno cuadrado de teta más IAS coseno teta, tiene que ser una constante. ¿verdad? ¿Qué es esto? Fíjense. ¿Puede repetir dónde quedó la N? ¿O qué pasó por... oh, aquí, a ver aquí. Lo que tengo que escribir es esto, que tengo aquí arriba, ¿no? Derivo primero respecto de P. Y me va a quedar ITP seno cuadrado de teta, ¿no? Si yo derivo esto respecto de P, ¿no? Y me va a quedar este término. Sí. Ahora derivo respecto de teta. Entonces me va a quedar 2ITP seno por coseno por la derivada de teta, que es teta punto, que es n. ¿Sí? Sí. Ahora voy con este. Con este ya tengo estos dos términos. Ahora voy con este. Entonces, I, A, S, pues esas son constantes. La derivada del coseno es menos el seno. Entonces, menos. Por teta punto y teta punto es n. Ah, ok. Teta punto es n, sí, por supuesto. ¿Ya? Sí. Y esto tiene que valer cero. Sí, claro. Gracias. ¿Ya? Eso quiere decir que ITP seno cuadrado de teta más IAS coseno de teta tiene que ser una constante, ¿no? Pero, ¿qué es? Si se acuerdan, ¿cuánto valía? LB era ITP seno teta y ls era IAS, ¿no? ¿No? Aquí tengo ITP seno teta multiplicado por el seno ¿no? de teta. Aquí tengo IAS, o sea, LC multiplicado por el coseno de teta. ¿Ya? Y esto es una constante. ¿Y qué es LB por el seno y qué es LC por el coseno? LB sería la proyección de L sobre B. Si la multiplico por el seno, me va a llevar aquí. Si LC la multiplico por el coseno, me va a llevar aquí. Entonces va a ser la proyección de L sobre el eje Z. Entonces lo que tengo es que LZ es constante. Y ya tengo dos, dos esto, constantes de movimiento. A. Ah, la L3, que es la proyección de L sobre el eje 3, y a la Lz, que es la proyección del L sobre el eje z. ¿no? Bueno, ahora voy a quedarme con esta misma ecuación y la voy a dividir toda entre IT. Si la divido entre IT, me va a quedar P seno cuadrado de teta más IA entre IT S coseno teta. Y esto es lo mismo, pues, que LZ entre IT, ¿no? Y esto, pues, es una constante. Le voy a llamar A. Voy a llamar A. IA entre IT por S, que es otra constante. la voy a llamar B. Entonces, esta ecuación me va a quedar P seno cuadrado de teta más B coseno de teta igual a A. Eso quiere decir que P, que es la velocidad de precesión, va a ser A menos B coseno teta entre seno cuadrado de teta, ¿no? Y ya tengo cuánto vale la velocidad de precesión. Y ahora me voy a la primera ecuación. La primera ecuación para resolver era, era esta, ¿no? Con el MGL. Entonces, lo que tengo es ITN punto más P seno teta que multiplica a IAS menos ITP coseno teta es igual a la torca en A que es MGL seno teta. Bueno, yo sé que IAS de la ecuación, ecuación 3.86, que no sé cuál es, pero ya la tenía por aquí. No sé, bueno, ahorita. Bueno, yo sé que IAS es 2 it p coseno teta más IT entre n seno teta por P punto. Por P, ¿no? Por P. Entonces, si sustituyo lo que vale IAS en esta ecuación, pues voy a tener que ITN punto más 2ITP cuadrada seno teta coseno teta más ITPP punto seno cuadrado de teta entre N menos ITP cuadrada seno teta coseno teta va a ser la torca en A que es MGL seno teta. Entonces voy a sacar ahí T factor común IT que multiplica a N punto más P P punto seno cuadrado de teta entre n. Aquí tengo este término que es 2 menos ese mismo que es 1, entonces me va a quedar un solo término positivo más P cuadrada seno teta coseno teta y esto es igual a MgL seno teta. Voy a multiplicar toda la ecuación por 2N. Y voy a pasar el MGL aquí. Entonces voy a tener IT2N punto. Más 2PP punto seno cuadrado de teta, la n con la n se me van. Más 2NP cuadrada seno teta coseno teta. Menos 2 MgL. Como lo estoy metiendo dentro del paréntesis, tengo que dividirlo entre IT seno teta igual a cero. Y esta es la ecuación que tengo que resolver. Esto lo puedo escribir como la derivada respecto al tiempo y t, pues como es constante, no me importa, que multiplica. Si derivo esto, me va a quedar 2n, n punto, que es este término. Ahora derivo este primero respecto de p, me va a quedar 2p, p punto seno cuadrado. Si ahora lo, lo derivo respecto del seno, me va a quedar 2p cuadrada seno teta coseno teta por la derivada de teta, que es teta punto que es n. Este me va a quedar 2, bueno, menos porque la derivada del coseno me va a quedar menos seno, entonces me va a quedar menos 2mgl entre it, Seno teta por la derivada del seno teta que es teta punto que es n. Entonces, aquí tengo escrito lo que tengo aquí. Entonces, voy a tener la derivada respecto al tiempo de it de n cuadrada más p cuadrada seno cuadrado de teta más 2mgl entre it coseno teta igual a cero. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que lo que tengo aquí adentro es una constante multiplicada por IT, entonces voy a tener IT, que también es constante, N cuadrada más P cuadrada seno cuadrado de teta, y saco este más 2MGL, como tengo IT y IT se me van, coseno teta y, y esto tiene que ser una constante, ¿no? En particular esta constante es la energía, porque si a esto le sumo IAS cuadrada, pues ya me va a dar la energía total, y ya sé que es otra constante del problema. Entonces, eh, la que tengo que resolver pues es esta última ecuación: n cuadrada más p cuadrada seno cuadrado de teta más 2 mgl entre it coseno de teta. Y esto le voy a llamar C porque ya sé que es una constante, ¿no? Entonces, Voy a llamar D a 2MGL entre IT, pues que también es otra constante. Entonces, la ecuación que tengo que resolver es N cuadrada más P cuadrada seno cuadrado de teta, más D coseno teta igual a C, ¿no? Ahora voy a sustituir el valor de P y el valor de P que había obtenido era A menos B coseno teta entre seno cuadrado de teta. Entonces me va a quedar n cuadrada más a... recording in progress. Arriba, pues esta es la función, ¿la, ya la conocemos. Entonces podemos ya guardar en una bolsita cuál es el este cuál es el coeficiente de normalización de la velocidad nacional Como ven ustedes, no es un numerito, no es un bonito fácil de memorizar. Tiene es toda esta estructura. Y en general los coeficientes de normalización son similares a este. Son cantidades poco interesantes, eh, es escritas sobre concluyentes numéricos que aparecen de los problemas de integración, etc. Entonces no es fácil recordarlos ni tampoco son tan transparentes. Por lo tanto, en general, lo más aconsejable es que escriban ustedes CN en la, como coeficiente. ...sin especificar cuánto vale la CN... ...y tienen ustedes escrito en su cuaderno por ahí... ...la pregunta... ...CN igual a tal... pregunta... ...CN igual a tanto? ...entonces cuando aparece la CN... ...de las tienen que calcularle... ...porque le ponen el valor... ...pero le ponen su valor solo cuando la tienen que calcular... ...cuando la tienen que escribir... ...explicitamente por una razón o por otra... ...en general... ...para lo largo de todos los cálculos... ...a las CN se escribe como CN... Y se debe en paz. Bueno, tenemos ya resuelto el problema de de armónica. Y al que conocemos, tenemos a la familia de alguien en funciones, funciones propias, y hay en valores, en valores propios. Pero que los valores propios y que déjenme insistir en ello. Eh, déjenme insistir en ello. El, por, ya dije que a es eso pero vamos a verlo más Insistir. acá está estos son los eigenvalores esa es la índice n la índice es h omega por n más un medio entonces en efecto la energía es lineal en la n esa es la fórmula que encontró Planck originalmente sin el medio Planck decía la energía la energía que se puede intercambiar es H omega por N. Bueno, H omega por N representa la energía que se puede intercambiar de un oscilador armónico. Si se intercambia un valor de N, una N igual a 1, entonces la energía es H omega. Si se tienen tres valores H omega, sería tres H omega, sería esto que está acá. Y así sucesivamente Eso es lo que termina. Luego vemos que la mecánica cuántica más exacta, más desarrollada, le agrega un medio. La N es un número entero que va desde cero, hasta infinito La N puede ser cero. Para N igual a cero, tenemos la mínima energía posible. Esa es la energía del estado base. La energía EN, no puedo escribir aquí ahorita, pero esa deberíamos poner aquí, EINCN. Entonces, ustedes imagínense ahí la N. Es la e -C n para un valor dado de la N, con n cualquier número entero, esa este, es la energía del oscilador armónico. Eh, ¿Cuál es la mínima energía de ese oscilador? Pues la mínima energía pues, es el valor mínimo de esa expresión: N igual a cero. N es positivo. Entonces, N igual a cero es la mínima energía y resulta un medio H omega. Entonces, en efecto, lo que hemos encontrado que la energía, la E cursiva, la minúscula que habíamos introducido, es, este, que era una épsilon, de hecho, esta épsilon era la energía en unidades de un medio de H omega. En unidades de este un medio de H omega, aparece aquí, en la mínima energía. Entonces, número de veces que cabe el mínimo de energía en la energía del problema. es Escribir esto con un factor, un medio de H omega aquí, saco un medio acá, yo pongo un medio, aquí me queda 2n más 1, y entonces un medio de H omega es la escala con que medimos la energía, y esas escalas, esas energías, pueden ser 2n más 1 a veces. Eh, la mínima energía, la mínima, mínima, es entonces la que insistimos en que n igual a 0. Un medio de H omega, un medio de H omega. Esa es la mínima energía que puede adoptar un oscilador armónico, cualquiera que sea la naturaleza del oscilador. Ese es un oscilador cuántico. Y con oscilador cuántico no nos interesa cuál es su naturaleza, cuál es su origen. Simplemente es una partícula que está oscilando siguiendo las leyes del o Una partícula o un sistema cuántico que está oscilando siguiendo las leyes de la mecánica cuántica. Con energía mínima, un medio de H-mega. De ahí puede seguir a una energía 3 medios de H omega a 5 medios de H omega, etc. Porque ahí que agregarle 2N, 2N a 1 medio. Bueno, entonces, esa energía a 1 medio de H omega eh, va a ser la mínima energía que va a adoptar un oscilador. Un oscilador clásico tiene como mínima energía cero. Puede tomar un cero como mínima energía. Un oscilador cuántico... No puede tomar cero como energía mínima. La razón es que, y ahí vimos que necesariamente los sistemas cuánticos son fluctuantes. todo sistema cuántico tiene variables dispersadas, variables distribuidas. Todo sistema cuántico, sin excepción, no se puede evitar porque no todos los operadores conmuntan entre sí. Y si un, hay operadores que no conmutan entre sí, entonces eso, esos operadores conducen a que habrá estados que no son ahí en estados de algún operador, pero los es que no conmutan. Eso ya lo vimos, ya lo conocemos, ya lo sabemos. Entonces, entendemos que todo sistema físico es, eh, es eh, aleatorio, pues… En particular la energía mínima que tiene su medio de 8 omega. ¿Por qué? Bueno, porque eh, eh, si tenemos alguien estados que son estos de Hamiltoniano, esos no son ahí en estados de la variable X, pero tampoco pueden ser ahí en estados de la variable P, porque X no conmuta con el Hamiltoniano y P no conmuta con el Hamiltoniano. Y X no conmuta con P. Entonces, las, el conjunto de las tres cantidades H, X y P no son parte de un sistema con, mutuamente conmutativo, sino al contrario, es fundamentalmente no conmutativo. Entonces, la, la, habría que buscar cuáles son las variables dinámicas que conmutan con el Hamiltoniano, pero el oscilador armónico, pero pues no es eso lo que estamos buscando. Lo que sabemos es que la X no es porque la X no conmuta con la P, y tampoco es la P porque la P no conmuta con la X. Entonces, el estado una y el estado de H no es el estado de X, tampoco es ahí el estado de P. Entonces, la X está agrupando. la X está distribuida, la P está agrupando. la P está distribuida. Y cuando calculamos el procedimiento, resolvimos el problema del oscilador en el caso calculamos cuál era la distribución de la X, cuál era la varianza de la X, cuál era la varianza de la P y nos encontramos que en el caso mínimo la varianza de la X por la varianza de la P tenía como producto H cuadrado sobre 4, es decir que eh, el valor mínimo que puede tomar la dispersión de la X por la dispersión de la P en el caso de los osciladores armónicos es precisamente h cuadrada sobre 4. De ahí para arriba, todo lo que se quiera, puede haber más dispersión. De hecho, entonces, el oscilador armónico que acabamos de resolver, el que tiene las funciones donde acabamos de calcular, va a tener una dispersión de la x mayor que la, eh, que, que la que habíamos calculado anteriormente para el caso eh, inicial que estudiamos, para el caso la luz altamente coherente, el láser, y que también va a suceder lo mismo con la P. Entonces, tanto la discusión de la X como la discusión de la P, van a ser mayores que las que calculamos para el caso del de oscilador más coherente, porque estas esta, sociedades son más incoherentes, no, no, es, no son tan coherentes, de hecho no son coherentes. Y consecuentemente, la dispersión tanto en X como en la P son mayores. ¿Esto qué quiere decir? Que se cumplen las relaciones de conmutación usual, se cumplen todas las leyes de la física, todo está correcto, pero eh, encontramos que estos osciladores son ahí en estados, pues, son, son ahí en estados de Hamiltoniano, tienen una energía fija. Esa energía fija es esta que está aquí, con cualquier valor de la n, esta que está aquí, es la energía, el valor propio de energía, pero esta energía, esta energía propia del oscilador, no corresponde a una X cuadrada fija o a una P cuadrada fija, sino tanto la X cuadrada como la P cuadrada están distribuidas. Eh, de tal manera están distribuidas que la energía del oscilador, sin embargo, se mantiene bien definida y fija. Bueno, lo que me interesa de todo esto es, o lo que más me interesa en este momento, es ese valor mínimo de energía. Con n igual a cero, obtendríamos los osciladores armónicos con la menor energía posible. No podemos tener una energía menor. ¿Por qué tenemos energía diferente de cero? Bueno, porque... El Hamiltoniano es, salvo constantes, es X cuadrada más P cuadrada, salvo constantes. Como X cuadrada tiene una, o la X tiene una dispersión, y como P tiene una dispersión, entonces los dos términos de Hamiltoniano tienen dispersión. Entonces, el, eh, bueno, resulta ser que podemos conseguir algunos estados que no tienen dispersión para la X. E pero tiene dispersión para la X y tiene dispersión para la P. Las variables están distribuidas. Y eh, si la X tiene una dispersión, si la P tiene una dispersión, entonces X cuadrada media tiene un valor, P cuadrada media tiene un valor, Tendrán valores mínimos y la suma de los valores mínimos nos dará un candidato mínimo. Vemos aquí que el mínimo... Ese que tiene energía un medio de HM. No podemos reducir esa energía, no la podemos reducir porque la X cuadrada media se cuenta de cero y la p cuadrada media se cuenta de cero. Lo que se puede demostrar y demuestra un poquito más adelante en este mismo capítulo es que el valor mínimo de estas dispersiones. De, de, de la energía que esas dispersiones produ producen es precisamente un medio de h omega o sea que la energía un medio de h omega un medio de h omega es la mínima energía que se requiere para garantizar que la x cuadrada media es 20 de 0 y la p cuadrada media es 20 de 0 como tiene que ser el caso porque la x y la p no como un 35, pero tampoco congudan con el Hamiltoniano y, consecuentemente, son variables distribuidas. Entonces, distribuyen la X, distribuyen la P, con ello, que general, se distribuye energía, pero hay algunos estados que tienen energía bien definida. Esos estados de energía bien definida son estos, pero la P cuadrada y la X cuadrada no están bien definidas para eso. nos encontramos con una energía mínima, un medio de H omega, esa es una, una energía que se puede obtener solamente si la N la reducimos a cero. Si la N la reducimos a cero, quiere decir que estamos aislando al sistema totalmente del mundo. Estamos dejando al oscilador armónico solito en el mundo. No está rodeado de nada más que lo pueda calentar. Entonces, este sistema se encuentra a temperatura cero absoluta. Por esa razón se llama energía de punto cero es la mínima energía y solo podemos acercarnos a esa energía muy de H omega bajando la, eh, la temperatura del sistema, bajándola y más y más y más. Cuando eventualmente llegáramos a una energía, un medio de H omega, es cuando lograríamos la mínima energía y estaríamos en el cero absoluto de temperatura. Cosa que no podemos hacer. El cero absoluto de temperatura nos está prohibido. Podemos acercarnos a él indefinidamente, pero no alcanzarlo Entonces no vamos a alcanzar jamás en un medio de H-omega. Podemos estar cerquitita de un medio de H-omega, pero no llegar a ello. Bien, entonces recuerden ustedes, la energía mínima de un oscilador armónico es un medio de H-omega. Sobre esa energía se construyen cuántos de energía de valor H-omega. Pues aquí, valor H-omega, que aquí. Y agregamos un 1 acá, un uno, y entonces agregamos una H omega. Entonces vamos agregando energías de H. -mega. El experto de en energía entonces discreto empieza con un medio de H omega, sigue con tres medios de H omega, luego cinco medios de H omega, etcétera, etcétera. Y así van entonces las diferentes energías de, de velocidad. Eh, Este... Yo, como de costumbre, voy a ver. Bueno. Esto nos va a conducir a un punto que no puedo ver con de, de, de todo detalle con ustedes, porque eh, Ana María todavía no ha visto con ustedes el asunto de las reglas de selección. No sé si ya les ha hablado algo o no. Y, eh, en general, de punto termino yo de ver las cosas que veo del capítulo 9, Ana María ve una sección del capítulo 9 que ella sistemáticamente discute con ustedes y que es la determinación de las reglas de selección de los sistemas cuánticos. Voy a explicarme y aquí lo que haríamos es aplicar las reglas de selección cuánticas que son generales aplicadas al caso específico del oscilador armónico para conocer precisamente qué significa, qué dicen las reglas de selección para el oscilador armónico. Voy a explicar. Las reglas de selección vienen de lo siguiente. Con Ana María van a estudiar Van a ver cómo es que se llegó a la conclusión de que es posible establecer reglas de selección y cuál es el resultado al que conducen esas reglas de selección. Eso lo van a ver con Ana María, entonces yo no adelanto vísperas y simplemente les menciono algunas cosas que necesito aquí para avanzar con el día de hoy. Pero como ya no tenemos mucho tiempo, tampoco avanzaré muy, mucho, y consecuentemente, podré regresar al tema, regresaré a través de la persona que hace el tema, una vez que ya hayan visto cómo una mayoría el tema general de la selección. Eh, la regla de selección consiste en eso. Si dejamos un sistema cuántico en un estado, un estado excitado, un estado que tiene más energía que la energía mínima, si es la energía del estado sale el estado base. En el armónico vemos que la energía con n igual a cero, eh, o sea, humedad H omega, que es el estado base del sistema. Si le agregamos energía, o sea, n igual a 1, 2, 3, 4, lo que pueda, diferente de cero, entonces le agregamos energía y el estado del sistema se encuentra excitado. Tiene más energía de la mínima que requiere para sobrevivir. Sobrevive con energía n igual a cero, energía del estado base. Si tener más energía, pues le agregamos a una, una H -mega, o dos H omega o tres H -mega, y ahí vamos. Una vez que el sistema tiene más energía que energía en estado base, el sistema se puede enfriar espontáneamente. Bueno, ustedes saben lo que sucede de la, de la termodinámica. Si dejamos un conjunto de osciladores armónicos en estado n igual a 27, todos los ciudadanos en estado N igual a 27, lo dejamos solito, solito, aislado del mundo, aislándolos del mundo. Entonces, a ratito nos encontramos, cuando regresamos del desayuno para ver cómo están las cosas, nos encontramos que los ciudadanos están todos en el estado base, que esa energía excesiva que tenían la radiaron. Esa es una ley general de la termodinámica. Los temas calientes. Transmiten su energía térmica a los temas más fríos y eso es un proceso espontáneo. La, los temas calientes se frían espontáneamente. En la mecánica cuántica, decimos una mentirota. Fíjense bien en ello. La ecuación estacionaria de Schrödinger nos dice que todos los estados que acabamos de construir para el oxidador armónico son estados estacionarios. Pero esos estados estacionarios que hemos consumido, todos son estados excitados si N es mayor que cero. Si N es igual a cero, estamos en esta energía de estado base. Pero si N es diferente de cero, uno, dos, tres, cuatro, etc estamos en alguno de los estados excitados. El sistema tiene más energía, la energía base, la energía del estado de base, está en el estado de excitación. O sea, un exceso de energía que espontáneamente emite, fijarse en esto. El sistema espontáneamente radia ese energía en exceso. Pero por otro lado, Israel nos dice, los estados que, que se derivan de mi ecuación estacionaria son estacionarios. O sea, no evolucionan, no cambian, no se enfrían. Entonces, se enfrían, por fin, o no, no se enfrían según el Renger no se enfrían, según la termodinámica sí se enfrían, ¿quién tiene la razón? Bueno, pues sabemos que sí se enfrían, sabemos que sí se enfrían independientemente de lo que dice el Schrender. Lo que pasa es que la ecuación estacionaria de Schränger es una ecuación aproximada. Y eso lo sabemos muy bien, porque podemos construir la ecuación completa, todo conejido, la teoría completa del oscilador armónico. Eso se construye no en la mecánica cuántica, sino en la electrodinámica cuántica. La electrodinámica cuántica es una teoría más avanzada que la mecánica cuántica, va más allá de la mecánica cuántica. Toma en cuenta una serie de efectos cuánticos que no toma en cuenta la mecánica cuántica. O sea, la electrodinámica cuántica la puede ser considerar con la mecánica cuántica con lo arranque, pero ahí hay que sumar una serie de efectos y construir las colas, las cosas, para tomar en cuenta esos efectos y finalmente llegar a la descripción completa y correcta. Esa es la electrodinámica cuántica. Si se resuelve el problema de los helados en la electrodinámica cuántica, se encuentra que en efecto solo el estado de base es estable. El resto de estados no son estacionarios, decaen espontáneamente y decaen con un tiempo que les es característico. Para cada estado de cada sistema hay un tiempo característico en el cual decaen a otros estados interiores hasta que finalmente llegan al estado base y ahí están quietos. El estado base es el único estado estacionario real de la física cuántica. Será física cuántica con estados estacionarios, pero esa es una mentira. Es una aproximación. Los estados excitados en general son estados que decaen. Eso es general para todos los sistemas, no solo para el oscilador armónico. Si le damos más energía a un átomo de la energía mínima, que la energía de los estados base, el átomo va espontáneamente a emitir energía, a decaer espontáneamente. Y precisamente fueron esas transiciones espontáneas de los sistemas cuánticos las que observó Bohr y que lo convirtieron a su teoría primitiva de la mecánica cuántica, cuando vio que había transiciones entre estados y utilizó las transiciones entre estados para eh, hacer unas primeras expresiones de la física de los sistemas cuánticos, que lo condujeron a su modelo primitivo de la mecánica cuántica, al modelo primitivo del átomo de hidrógeno, que pues sí, es un modelo primitivo. Pero ya en ese modelo primitivo, o sea, el comportamiento respecto a cómo decae el sistema, estaba correctamente descrito y eso le permitió a Bohr obtener el espectro correcto del átomo de hidrógeno, porque pasaba de un valor N a N-1, N-2, etc. Y con ello eh, pasaba por los diferentes estados excitados, los diferentes, todos tenían los diferentes estados y pudo tener el espectro atómico. Bien, entonces el asunto este del decaimiento espontáneo es un asunto interesante porque nos hace ver de inmediato que la ecuación estacionaria de Schrödinger es una ecuación aproximada, tal que no contiene el decaimiento espontáneo de los estados excitados. La, la, la ecuación que contiene el comportamiento correcto de los estados excitados pertenece a la electrodinámica cuántica, que es una teoría, digamos, más avanzada que la mecánica cuántica. De la electrodinámica cuántica podemos derivar y obtener la mecánica cuántica con ciertas aproximaciones. O sea, la mecánica cuántica es una teoría derivada del la, de la dinámica cuántica mediante o a través de ciertas aproximaciones. Es pues una teoría aproximada. Y al hacer estas aproximaciones, perdemos el hecho, perdemos la información de que los estados excitados decaen espontáneamente y entonces se convierten en estados estacionarios, y es cuando decimos la mentirita esta de los estados estacionarios. Bien, entonces, va a haber transiciones entre los diferentes estados. Y esas transiciones se van a describir como están, por ejemplo, aquí. En términos de elementos de transición, como el que está aquí, que es el elemento de matriz de X entre la pareja de estados involucrada en una transición, el estado inicial en que se encuentra el sistema N y un estado N', al cual el sistema decayó. Entonces, el decaimiento de un estado n a un estado prima va a quedar expresado por un elemento de matriz como este. Precisamente, estos elementos de matriz y las transiciones entre estados, x entre n y n prima, o sea, x índice n, n prima, como está aquí, x índice n, n prima, estos son los numeritos que empleó Heisenberg. Para establecer la mecánica de Heisenberg, la mecánica matricial. Las matrices eran las matrices, los elementos de matrices son estos, son las xn'n. Y Heisenberg inventó la xn'n porque son las x que pertenecen a la variable x asociada al decaimiento de un estado n a un estado n'. Entonces para Hayes siempre fue natural introducir estos numeritos, sin saber que estos numeritos eran elementos de matriz. Cuando Born ¿sí? dio esta forma, los identificó de inmediato como elementos de matriz, porque Born sí era una persona que conociera la teoría de matrices. Entonces identificó a esto como matrices. Y la matriz ya sabemos eh, está dado por estas expresiones ya esto lo conocemos elemento de matriz n' xn está dado por esta integral entonces esto ya lo conocemos lo que no sabemos no sabemos es que estos elementos de matriz son los elementos de matriz de transiciones espontáneas o inducidas entre dos estados n y n' y que además fueron los elementos de matriz que Bohr inventó para trazar, para expresar su mecánica del átomo de la, del oscilador anarmónico y eh, escribir esa mecánica y eh, obtener sus propiedades etcétera a través de ese tipo de elementos para la X, para la P o sea, sin saber lo que esto era, sin conocer esa álgebra, la utilizó. Fue capaz de construir el arca requerida. Fue perfectamente. Pude inventar el arca de matrices y con ello llegar a una teoría matricial. Y con ello llegar a una teoría donde se genera, donde se generaliza en vez de ver matrices, hablar de operadores. Las matrices no son más que una representación de los operadores. Bueno, más en general son operadores. Bien, estos elementos de matriz pues los vamos a estudiar en la próxima clase que son precisamente los que nos van a permitir establecer las reglas de selección del sistema. Como ya se nos acabó el tiempo, los dejo por aquí y aprovecho los poquitos minutos, cada vez me pasa lo mismo. Eh, aprovecho los poquitos minutos para preguntar si alguien quiere comentar algo. Yo esperaría que sí, algunos de ustedes hicieran un comentario porque son ya puntos muy avanzados, muy complicados, a ver si todo está bien. Si me están entendiendo, si me están siguiendo, la única forma de realmente entender y aprovechar y aprender todo lo que hemos visto es que se pongan ustedes a trabajar sobre esos temas. Los lean, los estudien, los manejen y resuelvan problemas sobre ellos. En la mejor, el mejor consejo que les puedo dar es lean, escriban, apunten y resuelvan problemas creativos. Háganlo, háganlo con atención, háganlo con cuidado, háganlo con interés, con mucha atención, con mucho interés, con mucho cuidado, y verán ustedes cómo atravesan muy bien el curso de mecánica cuántica. No se olviden que la mecánica cuántica es la teoría fundamental de la física contemporánea. Si no conocen mecánica cuántica o no la conocen bien, no pueden conocer bien el resto de la física. Aprendan bien mecánica cuántica antes de que entren los sistemas para que puedan también entrar bien a los sistemas. Bueno, como el tiempo se nos acaba, ¿hay algún comentario por ahí todavía? Ya no, ya hablé yo en vez de ustedes. Nadie tiene nada que decir. Sigue estoy diciendo, sigue habiendo muchos estudiantes todavía con, entonces ya hay poquitos, ya no son seis. Ya no más quedaron seis se fueron siendo menos como el tiempo fue pasando, se van cansando, se van aburriendo, bueno se van a otros cursos, no sé, a lo mejor se van corriendo para aprender otras cosas, es posible. Bueno, aquí los dejo, me despido hasta o la próxima y nos vemos prontito por ahí. Bueno, hasta luego voy a cerrar ya esto. Hasta luego, muchas gracias doctor. No, pues, luego, stop. Muchas gracias. Al contrario, a ustedes, gracias por su atención. Y voy yo aquí a cerrar esto, si ¿Sí me deja Aquí se cierra, estamos en ya cerré por aquí, ahora cerramos por acá, bueno, hasta luego.